Hola a todos, bienvenidos a este programa de legado cultural. En esta ocasión tendremos el tema que se llama la procrastinación, un problema que podemos resolver. Y vamos a escuchar consejos de profesionales de la psicología educativa para optimizar la gestión del tiempo. Eh, y queremos cumplir para este programa dos objetivos el primero de ellos es que los alumnos conocerán los elementos que nos hacen procrastinar en momentos clave de nuestro desempeño académico el segundo objetivo es que los alumnos recibirán eh, de parte de nuestros invitados consejos prácticos para enfrentar esta problemática y ser más asertivos en sus clases y para ello tenemos a dos invitados de lujo de la Facultad de Psicología. Tenemos al doctor Moroni, el doctor Marcelo Moroni, que es el director de la Facultad de Psicología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Y también tenemos a la maestra Cindy Álvarez, que es eh, la psicóloga del Centro de Orientación y Asesoría Estudiantil UM. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Este es un tema muy interesante, muy eh, pero me estaban comentando que no es tan nuevo. Tal vez la palabra procrastinar tal vez sí sea un poco nueva, pero me parece que el tema no es tan nuevo, ¿verdad? Sí es, ya hace tiempo, de hecho, eh, la, en la terminación de latín significa precisamente eso, dejar para mañana. Eh, literalmente significa esto. Y han surgido muchas investigaciones desde hace muchos años, pero con términos diferentes. Ahora lo posmoderno lo conocemos como procrastinar, ¿verdad? Y, y, y yo, yo pensaba que era procrastinar, pero no, ¿verdad? Es procrastinar. Es para que lo, nuestros estudiantes también entiendan y comprendan y pronuncien bien la palabra. Procrastinar. Muy bien. Eh, me comentaba, doctor, que ya desde Freud ya él lo, sí. lo llamaba de otra forma. Sí, efectivamente. Como como decía Cindy, este, diferentes escuelas han, le han dicho de una manera u otra este fenómeno. Este, el psicoanálisis, por ahí, le llama la postergación del acto. no Es como hay ciertas estructuras este, de personalidad donde el individuo lo que hace es justamente no posponer... Este, determinada actividad o, o determinada meta o objetivo que tiene este, hacia adelante. Entonces, este, justamente el, la escuela psicoanalítica este, planteaba como esto, de la postergación del acto. no Es, es una, una forma de procrastinar también. ¿no? O sea, dejar todo para después o dejar todo para el último. Es, es, es, es así, muy bien. Este, de alguna manera es eso, no este, poner en el futuro... Este, descargar el yo presente de alguna forma, aliviarlo este, y poner sobre el yo futuro este, un poco de presión. O tal sí, vez pensar, no, pues todavía tengo mucho tiempo, sí lo voy a hacer, y esto tal vez nos remite un poco hacia un tema espiritual, ¿verdad? Que también podemos dejar la visión espiritual, nuestro desarrollo espiritual para después. Correcto. Uno piensa que tiene tiempo, sí. ¿no? Sí, para después, allí sí. conocí a viejito, o cuando ya no tenga problemas, o cuando me jubile a lo mejor. Cuando disfrute todo lo que tenga que disfrutar, tenga que hacer las cosas que, que, que disfruto ahorita. Sí. Después tendré tiempo para aquellas cosas que a lo mejor ahorita no las siento tan necesarias. Y pasa lo mismo con el concepto en general, no vamos aplazando esas tareas que a veces encontramos como eh, incómodas, eh, que requieren mucho trabajo, a lo mejor que son difíciles, porque una decisión de, de seguir a Cristo muchas veces implica una decisión difícil, ¿no? Sí, y también podemos dejar el aspecto espiritual o nuestro desarrollo espiritual para después. Claro, como último. Sí, ajá, lo vamos aplazando, lo vamos aplazando. Es que, que justamente el, el, el, el concepto de procrastinar este, invade todas las áreas del sujeto, de la persona. Este, si bien el concepto se ha estudiado eh, como, como este, en, en algún punto como a, algo más general digamos, este, también hay estudios que se han hecho sobre lo que es la, la procrastinación este, académica específicamente, entonces sí. se puede dar en lo académico, en lo laboral este, en lo personal este, con estas decisiones importantes y, eh, que, que sería por ejemplo lo espiritual este, es decir este, la idea de, de dejar hacia adelante las cosas que cosas que pueden ser importantes inclusive en la vida de las personas y, y, lo, in, y lo importante que en la, en la definición en el concepto es que la persona lo hace de manera consciente este hay, hay, hay conciencia ¿no? y hay voluntad en esto de postergar este lo, lo que se está haciendo se está postergando esto hay, hay conciencia digamos o al menos este, hay este una idea y una decisión de que se está dejando esto para el futuro no entonces este es algo que invade todas las áreas de la persona uh -huh. este, y, y la verdad es que, según las investigaciones justamente plantean, eh, en la parte, en, en, en el momento de la vida académica, es uno de los momentos donde más se presenta esto de procrastinar, este, en, en justamente estudiantes universitarios, hasta un 50% de los estudiantes universitarios, según las estadísticas, plantean de que tienen esto como un mecanismo bastante usual para dejar las cosas para adelante o para el último momento. Es, es un poco algo que está muy establecido, justamente, inclusive en las unidades académicas. O sea que el que procrastina en una cosa, procrastinará, como se escucha como un trabalenguas, sí. en muchas áreas Así es. de su vida. Sí, comentábamos antes también que existe como esta tendencia. no o sea, Si suelo hacer algo o, o repetir algo que hasta cierto punto me funciona, pues lo voy a hacer en otras prácticas como por ejemplo lo social este, dejar al último también eh, esta parte importante de convivir con otros y solamente estar eh, realizando cierta tarea o no realizar las tareas que, es, que sé que tengo que re realizar pues se van ramificando no o sea una cosa me va llevando a la otra este lo académico entonces eh, al final tengo que terminar dejo lo espiritual entonces va, va siendo una cuestión de como de bola de nieve, no, una cosa me va llevando a la otra. O sea que esto puede llegar a ser también una problemática fuerte, claro. puede derivarse en problemáticas fuertes futuras. Claro. Así es. Este, y, y, y es. Y es interesante porque hay que, hay que tratar de diferenciar entre lo que podría suceder como algo circunstancial en la vida de una persona, y si nosotros vemos el fenómeno de la procrastinación este, como algo circunstancial, bueno, creo que la mayoría de las personas que están mirando en algún momento habrá procrastinado. Es decir, claro. en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, por, porque ha tenido poco tiempo, porque se ha comprometido con muchas cosas, hay un porcentaje muy alto, este, insisto otra vez, según las estadísticas, hasta el 90% de la población en algún momento de la vida le ha pasado. Pero... Yo creo, perdón, doctor, que sí. hay que hacer una diferencia entre posponer alguna actividad, que es algo que podemos hacer regularmente todos, Correcto, ¿no? y, muy bien. Y hasta, inclusive podemos posponer para realizar una actividad que a lo mejor es más importante o una prioridad. Una urgencia. Pero este, el procrastinar es intencionalmente, de, sí. deliberadamente dejar de hacer actividades, no llevarlas a cabo hasta el final o ni siquiera empezarlas, ¿no? Entonces... Esta es, sí, es una diferencia que es importante sí. en la cuestión de lo importante que es y del impacto que puede tener en nuestras vidas. Correcto, y, y, y es cierto que hay gente que lo hace más crónicamente, claro. eso también es real. Hay ciertas personas que tienen como una mayor tendencia por su estructura de personalidad, su forma de ser, de tomar este mecanismo como algo mucho más permanente en su vida, como algo más este, estable. Este, como un rasgo propio, digamos, de su estructura. Y entonces, sí, digamos, hay personas que tienen mayor tendencia a esto. Eso también es una realidad. Sí, y esto deben de entender nuestros alumnos, ¿verdad?, que nos están viendo en, en este programa, que, que en algún momento de su vida o en muchos momentos de su semestre posiblemente está procrastinando. Y esto está, pues, trayéndole una serie de problemáticas eh, y lo vemos nosotros como maestros lo vemos mucho en nuestros estudiantes especialmente cuando revisamos el 42 <risa> y de pronto vemos muchos trabajos postergados muchas tareas que nos entregaron muchas actividades que no se hicieron y cuando tú te acercas a los alumnos los alumnos simplemente decidieron no hacerlas pensaban que eran difíciles pensaban que que, que, o que eran muy fáciles y que las podían hacer rápido. O, o, o, o respuestas como, sí, este, eh, yo eh, trabajo bajo presión y puedo hacerlo al final del semestre. Y todas mis tareas en la última semana. Yo creo que esta es una problemática que debemos enfrentar, ¿verdad? Aunque una tarea no va a ser tan significativa para el total de la materia, ¿no? Sí. Lo puedo salvar después. Si no hago esta, lo salvo claro. después. ¿Cuánto ¿sí? vale esta? Son cinco. Ah, vale cinco nada más fácilmente me puedo ir con un 80. Y entonces ya lo armó en su mente y ya lo decidió que no lo va a hacer. Entonces, este esta es una cosa problemática porque así se van sumando factores. ¿verdad? Sí, definitivamente. Podemos procrastinar por muchas razones. El estrés, eh, el perfeccionismo, el tratar de, este, de no fracasar, miedo al fracaso, de que no me salga bien. Este, de, de no tener algún método para organizarme, eh, dejar este, todo a, a, a, al ahí se va, por así decirlo. Entonces, muchas veces esto tiene otras consecuencias, por así decirlo. ¿no? Una persona que vive estresada, finalmente, este, no solamente ese momento no lo puede hacer, sino que le causa... Otras eh, problemáticas como a lo mejor ansiedad, este, depresión, eh, otras estructuras de personalidad que, que tienen eh, más tendencia a procrastinar y que eh, finalmente llevan a una vida complicada, ¿no? Como eh, etiquetarlos de ser irresponsables, de ser flojos, cuando en realidad a lo mejor eh, no tienen alguna herramienta, alguna técnica que les podrían ayudar. Y los alumnos se hacen famosos después. Sí, es el, lo, siempre de, lo deja el último. O los maestros nos hacemos esa imagen de nuestros alumnos, ¿verdad? Sí. El que deja todo para el final. ¿Y quién quiere tener esa imagen al final de cuentas? <ríe> claro, ¿no? no es una imagen como muy profesional. Muy positiva. Sí, este, sí están, están todas estas causas que mencionaba recién este, la maestra Cindy. Este, y, hay, y hay una trilogía que de alguna manera eh, es de muy mal pronóstico. Que es interesante también tenerla en cuenta, ¿no? Este, una, digamos, el, el, el valor que la persona le asigna a la meta. este Lo que decíamos, no por ahí, eh, nos encontramos con estudiantes que son muy inteligentes, tienen una gran habilidad, capacidad, por ejemplo, para rendir exámenes, este, aprobarlos con muy buenas notas, pero a la hora de tener que hacer un trabajo que implica un proceso, un diseño, digamos, de, de, de, un, de un proyecto, este, y después la ejecución, digamos, ahí es como que este, hacen aguas. ¿no? Entonces, este, el, el valor que la persona le asigna justamente a la meta es muy importante. Ese es un, un primer elemento de esta trilogía, que puede ser de buen pronóstico o mal pronóstico. Si no, digamos, la persona no le asigna un buen valor a esa meta, eh, es malo. Lo segundo es lo que la persona considera, digamos, que tiene para poder lograr o, o, o, o generar logro de ¿no? claro. este objetivo esta meta. Si la persona considera que realmente no tiene las condiciones, no sabría cómo hacerlo, es muy difícil y yo creo que no tengo las condiciones, no tengo este, las posibilidades de llevarlo adelante, este, entonces ese tipo de evaluación este, puede ser muy negativa, este, para, para como un elemento muy mal pronóstico, este, en, en esto de la procrastinación ¿no? este, me has acordar de esto a, a, a un libro que se publicó en, el, en, en 1986 justamente sobre el estrés y tiene que ver con la evaluación primaria que hace la persona ¿sí? es, eso significa que la persona primero evalúa este, eh, la situación en este caso el objetivo ¿sí? el, el, el, lo que tiene que lograr después la evaluación secundaria, ¿sí?, que es, ¿tengo yo condiciones para poder lograrlo o no? Entonces, de ahí, digamos, saca una, una definición, este, una síntesis final sobre logro o no logro. ¿no? Entonces, esto, esto, si la persona siente que no tiene esas condiciones, es un segundo, un segundo mal indicador. Y el tercero es la impulsividad. Los más impulsivos tienen la tendencia a ser mucho más procrastinadores, si la persona es más reflexiva, este, puede considerar las cosas, puede hacer este, mejores evaluaciones, entonces eh, tiene mucho más chance de no procrastinar. Ahora, si estas tres cosas este, se juntan, este, puede haber una muy mala, un muy mal pronóstico, digamos, si el individuo, en otras palabras, este, no considera como muy valioso el objetivo o la meta, no se siente que tiene condiciones para llevarlo adelante y si sí es más impulsivo. Entonces es, es una trilogía muy negativa. ¿no? Y ahora estoy pensando en algo, <coughs> en algo muy académico aquí en la universidad, que es la investigación. Normalmente bueno, los, los muchachos eh, le tienen miedo a la investigación. Sí. No se sienten capaces de hacer eso. Sí. Y, y, y a veces nosotros los educadores no somos capaces de motivarlos. ¿verdad? De motivarlos y de, y, de, y de llevarlos por un buen camino para que eso se realice. Yo encuentro mucha procrastinación en sus trabajos de, de ¿Sí? investigación siempre. Especialmente el final, ¿verdad? La ¿Sí? investigación ¿Sí? final, en donde ellos se ven claramente, esos tres aspectos, doctor, se Correcto. acentúan en ese momento. Correcto, se acentúan porque muchas veces el alumno dice ¿para qué me va a servir en la vida profesional el investigar? No lo ven como algo valioso. Eh, yo, yo, yo vine a estudiar psicología acá, yo quiero ser un buen psicólogo, ¿para qué investigar? No le encuentran a ese objetivo como un valor tan importante. Y después, como a lo mejor no tienen claridad de cómo hacerlo, este, los investigadores siempre hablan difícil, entonces como hablan difícil, yo ni me quiero meter en ese problema, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, obviamente este, la juventud es más impulsiva, ¿no? este, Las canas da una ventaja en ese sentido, que es se hace uno este, más reflexivo, un poco más reflexivo, pero pero bueno, este, es una etapa de la vida que hay también que, que vivirla y hay que aprender también, ¿no? Y es un excelente ejemplo, digamos, de lo que a veces nos encontramos. Pero a veces no nos damos cuenta que estamos procrastinando. Sí, muy ¿no? bien. O sea, a veces sentimos que... Y la tarea esa es una es de aquí? las preguntas que yo tenía aquí. ¿Cómo saber si estoy procrastinando? ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas debo de visualizar para saber si, si estoy realmente en esa problemática? Sí, eh, algo que, que hace la diferencia, ¿no? O que podemos eh, darnos cuenta es eh, una que es una intención deliberada, pero también que está frecuente en varias áreas vitales de nuestra vida, como decíamos al principio, ¿no? Este, no solamente en el área académica o en el área este, espiritual, pero también en las otras cuestiones este, emocionales, inclusive sociales. Por ejemplo, tengo que hablar con un familiar, me, pero me espero hasta el fin de semana. Bueno, es que el fin de semana tengo muchas actividades y, entonces, postergos todas estas eh, actividades que también son importantes. Entonces, no, eh, no es solamente dejar de hacer las actividades porque no quiero, sino porque eh, no le encuentro una motivación para hacerlo en cualquier otro aspecto. Y eso, eso lo que lo hace frecuente es cuando podemos decir, ah, estoy procrastinando, el, el, el, tener, el, el ser constantes en la de dejar de hacer las cosas. Claro. sí se da a entender, ¿no? o sea, podría ser un contradictorio que, que vamos a ser constantes en dejar de hacer las cosas, pero a veces así es, una que pensamos, así soy, ¿no? así, claro. así soy yo, así trabajo yo, este, me gusta más trabajar bajo presión, ¿no? pero en realidad muchas veces es una cuestión de una tendencia repetida. Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Sí, adicionalmente a esto que es muy importante que es lo que está planteando la maestra, este, hay personas que se pueden dar cuenta también porque son eh, de poner muchas excusas. Se hacen expertas en excusas. Entonces son elementos que también pueden ayudar. No solamente que soy consciente que yo, digamos, estoy tomando una decisión de dejar algo para después. A veces es algo que está en todas mis listas de pendientes. Me lo encuentro en todas las listas de pendientes, siempre al mismo, al mismo punto. Pongo excusas, o soy sea, una persona de poner muchas excusas sobre este tema. Es decir, hay elementos que me va dando la, la, la, digamos, la pauta de que este, son cosas que van afectando inclusive este, el ánimo, ¿no? porque eh, siempre aparece eso y cuando aparece eso siempre hay como una emoción, una sensación negativa cuando uno se encuentra con ese pendiente. Este, hay, hay como, como, como una eh, sensación de que yo no voy a ser tan bueno para hacerlo, ¿lo podré hacer en algún momento? Eso puede afectar inclusive hasta la forma en, en que uno se siente con uno mismo, no este, la autoestima de uno, es decir, hay varios elementos que pueden ir dándonos la pauta de que uno está haciendo esto de procrastinar, ¿no? Es, es, eh, como decía la maestra, mucha conciencia, porque hay conciencia este, que, que la persona dice, yo esto lo, lo voy a dejar para después, pero también se vuelve muy hábil en, en poner excusas y siempre en las listas que hagamos está ese pendiente. Sí. Mucho tiene que ver la, las, las redes sociales, ¿no? lo que tenemos a la mano para, para algo, tener algo satisfactorio en el momento. Este, yo tengo muchas cosas con las cuales distraerme. Es más fácil poner excusa, perdón, excusas. O sea, si tengo que estudiar para algún examen, a, a presentar una tarea, un ejercicio, este, y, y lo quiero hacer eh, en el parque o lo quiero hacer este, teniendo a la mano, si sí sé que eso es una cuestión que, que, que me molesta o que se me dificulta, tengo a la mano este, mi, mi celular este, o los amigos, pues... Este, tarde que temprano, esto es un factor de, de mal pronóstico. ¿no? O sea, voy a terminar dejando que pase el tiempo y menos concentrándome en hacer las actividades porque encuentro algo placentero que hacer. Lo interesante es que todo esto lo hacemos en un plano muy consciente, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. No, no es un asunto de inconsciencia, de que no sí. lo estoy pensando. Estoy pensando hasta en lo malo que puede ser para mí, en lo contraproducente. ¿Verdad? Sí. Mi hija, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, me dice, ah, yo dejo todo para el final. O me habla y me dice, papá, estoy procrastinando mucho. <risa> ya sabe qué es lo que está <risa> sucediendo. Le digo, entonces, ¿por qué no lo Sí, no tratas de solucionar? Le puso el nombre. Que es, ¿no? <risa> sí. ¿Qué piensan los procrastinadores de sí mismos y de su desempeño? Porque por ahí yo. Yo veo algunos eh, alumnos que, que de pronto son muy selectivos, ¿verdad? Solamente hacen lo que les gusta. Este, de estas ocho cosas que tengo que hacer, que normalmente son ocho o nueve materias, ¿verdad? Este, se supone que una persona este, ya mayor como nosotros, que ya reflexionó sobre la vida, entonces este, le damos a todo sí. su valor y bueno, tratamos de que todo camine pareja, de forma más pareja, ¿verdad? Pero... Un estudiante es selectivo, me gustan estas tres cosas, me enfoco en eso y los demás ya no lo hago y lo hago y lo hacen conscientemente. No importa que sus notas vayan bajando y bajando y bajando. Entonces, ¿qué piensan los, los procrastinadores de sí mismos y de su desempeño? Bueno, un poco, eh, algunas cosas ya mencionábamos, esto puede ir afectando la, el, el, la autoestima de la persona, ¿no? Este, porque si van bajando la nota, este, uno tiene, empieza a tener chance de perder materias. Si pierde materias se vuelve irregular. Este, entonces puede ir afectando eh, paulatinamente eh, la autoestima. No soy tan capaz. No soy tan capaz, etc. Pero no solo eso, digamos también el autoconcepto. Es, es decir, eh, finalmente, sobre todo, digamos, pensando en el estudiante que está formando su identidad profesional realmente seré bueno para esto, empieza a haber ciertas este, eh, repercusiones hasta en, en, en, este, en la elección vocacional que estaban, que estaban haciendo. ¿no? Este, porque si realmente si sí dejo todas las cosas para el final, debe ser que no me gusta lo que hago. Entonces hay toda una cuestión este, de, de, del autoconcepto este, profesional que se empieza a poner en duda. Y, y, y esto tiene que ver con la autopercepción, no solo de sí mismo, hacia sí mismo, sino también... Hacia, hacia, hacia el afuera, ¿no? Este, porque en definitiva, eh, la, la persona que por ahí tiene una intencionalidad este, de, de, de dejar una buena imagen, ¿sí?, eh, va a hacer todo el esfuerzo para no procrastinar. Claro. Pero aquella persona que ya, digamos, eh, por alguna otra razón, siente que los demás ya lo consideran como que, bueno, es un alumno regular o, o, o no hace bien todas las cosas, ¿no? Este, con el 7 anda bien, digamos, este, entonces... Eh, pasa de panzazo. Pasa, entonces ya pasa de panzazo si ya tienen este concepto de mí, o sea, ¿para qué forzarme también? ¿no? ¿Para qué poner esfuerzo? Ni para siquiera qué, me esfuerzo para, para cambiar esa imagen. Entonces ya, ya ni, ni me interesa cambiar la imagen, ¿no? Este, y si sobre todas las cosas tiene por ahí un perfil más dependiente, de estructura de personalidad, porque bueno, cada uno es como es, ¿no? Y hay algunas personas que tienen una tendencia un poco más dependientes. Siempre van a estar esperando el estímulo o que los otros desde afuera, digamos, estén como motivándolos, este, e inyectándolo, digamos, este cierta acarreándolos ac a que puedan, digamos, avanzar en sus trabajos. Este, un poco se juega con la idea que el otro, digamos, este, puede y debe también hacerse cargo un poco de esta, de esta motivación, es como muy extrínseca, no espera que el otro este, lo ayude, que el profe me ayude, porque el profe es bueno, entonces él finalmente me va a ayudar con los plazos, me va a ayudar con, con este, los criterios para poder evaluarme. Entonces, Pero también, también veo una problemática en la codependencia, verdad porque algunos de los procrastinadores que yo he visualizado eh, tienden a depender demasiado de... De, como cuñas psicológicas o, o personas es. que los van a sacar del problema en el último momento, así cosas así. Es que ella me da la tarea o es que ella me hace esto o, o sí, él me pasa sus apuntes. Al final yo, entonces... Eh... Yo agregaría que tiene, el, el impacto cognitivo que, que tiene la procrastinación eh, nos, nos visual, visualiza más bien un... Eh, nos visualices el fracaso sí. ¿no? este, a veces lo vemos de manera positiva ah, lo voy a pasar o, aunque sea de panzazo y a veces de una forma negativa no, pues no puedo, o sea por más que lo intento porque lo dejé a lo último pero lo intenté pues no voy a poder ¿no? sí. entonces mejor ya la próxima vez ya ni lo intento tanto porque de todos modos voy a fracasar, entonces este, esta, este impacto pues se traduce en otros aspectos de baja estima, poca confianza, poco autocontrol, la falta de capacidad para aplazar el, el placer, la gratificación y entonces con, hablamos de todo esto que, que ya, ya ¿Qué sabemos. Es, ¿Qué es lo que hay realmente detrás de la procrastinación en, en pocas palabras? Una, o, ¿O es una, demasiado una de multifactorial? Es, esto, lamentablemente estos fenómenos son multifactoriales Son multifactoriales y hay diferentes teorías Por supuesto tiene que ver con este, eh, la regulación anímica Hay un elemento, el manejo del estrés, en cómo, en cómo están las emociones de la persona L Las personas que tienen la tendencia a tener un estado de ánimo depresivo Tienen también una tendencia a la procrastinación este, hay aspectos de personalidad como mencionamos recién los dependientes pero también podemos decir los obsesivos compulsivos que son perfeccionistas claro. son tan perfeccionistas que van aplazando, aplazando porque siempre hay algo que le está faltando claro. nunca terminan o los impulsivos este, o, la, o las personas que tienen tendencias o mecanismos más impulsivos en su estructura de personalidad que en definitiva tienen muy poca paciencia y ante la menor sensación de displacer Abandonan la tarea, digamos, este, y finalmente, como bueno, no quieren, gratific eh, quieren gratificarse rápidamente y no quieren posponer la gratificación. Eso es como una problemática muy actual, ¿verdad? El hecho de la gratificación rápida. Así es. Las redes sociales te gratifican tan rápido como el sí. clic de un celular. Sí. Y una materia, una tarea, un trabajo, una actividad no le produce ese placer. Sí, el aplazamiento de las actividades siempre ha existido, ¿no? Pero ahora sí tenemos más eh, permiso a cierto punto de procrastinar porque hay más cosas satisfactorias, ¿no? Claro. O sea, inclusive eh, el, el, las cosas buenas me pueden orillar a procrastinar así como las cosas malas, ¿no? Entonces, todo lo tenemos tan a la mano, lo positivo y lo negativo, que tarde que temprano este, me lleva a procrastinar, a ser un procrastinador. Y yendo un poco a la Biblia, ¿nos encontramos personajes procrastinadores en la Biblia? Sí, claro. A mí se me vino enseguida a la mente eh, la, la parábola de las diez vírgenes. Cómo unas consiguieron el aceite a tiempo, se prepararon para una tarea que tenían que hacer, era esperar, y lograron pasar el curso, por así decirlo, y recibir el premio. Y otras dijeron pensaron que tendrían tiempo para conseguir hacer la tarea, y no consiguieron. Y lo interesante es que ellas lo pensaron. También. Dijeron como que el, el esposo no viene todavía. Vamos a dormir. Vamos a no descansar. Sí, lo, lo pensaron, claro. lo, lo planearon. O sea que un procrastinador también en realidad está planeando <risa> su propia autodestrucción. Así es, este yo, yo estuve estuve este, buscando, a mí me gusta mucho el, la historia la historia de, de Jonás. Este, hay eh, un, un texto de Elena de White, que dice, dice lo siguiente, si ustedes me permiten lo sí, quiero compartir, está claro en, en, sí. en Profetas y Reyes, dice, mientras el profeta, o sea Jonás, pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que, de lo que se le había encargado, ustedes recuerdan la historia de Jonás, que se le había encargado justamente ir a Nínive a sí. llevar uh -huh. un mensaje muy difícil, no dice, se sintió tentado a poner en duda la, pruden la prudencia del llamamiento, es decir, ponía en duda justamente la prudencia del llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se detuvo a pensar en lo imposible de la tarea. Este, y eso me llevó a pensar a lo que hablábamos antes, no? Este, las personas que consideran que no tienen la capacidad o la condición. Este, eh, leía este, hace un tiempo atrás sobre la vida de Jonás y realmente él era un profeta, con un relativo éxito en Israel. Ya este, lo conocían en Israel, había profetizado cosas interesantes que lo habían hecho un hombre bastante popular, pero ahora Dios le a que vaya al pueblo enemigo ¿sí? a, a hacer una profecía muy negativa y encima él sabía lo que era Dios, que era un Dios misericordioso, con lo cual él sabía que, estaba en muchas posibilidades que su nombre como profeta iba a estar puesto, digamos, este, en, en, en entredicho porque él tenía que decir que en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Y si Dios no la destruía porque era misericordioso, entonces su nombre iba a estar en entredicho. Entonces, todas estas cavilaciones de las que hablamos hace un momento atrás, que tiene que ver con las, las cogniciones del procrastinador, este, él empezaba a ver lo imposible de la tarea, empezaba a sentir la tentación de decir: ¿Esto, esto realmente es prudente el llamamiento que me está haciendo Dios. Es decir, interesante en las palabras de Elena de Juárez cómo lo describe a este, a este momento de lucha antes de que él escape a Tarsis. ¿no? Este, y un poco es, es lo, que, lo que sucede en, el, en, en esto de la procrastinación. Este, la persona especula no este, y, y, y, y trabaja en esta especulación consigo misma y dice, no, yo no puedo con esto, entonces escapa este, hacia, hacia cosas que son más placenteras. Y, y esto lo digo y lo asocio con la pregunta anterior que, que hacías, ¿no? este, ¿por qué procrastinamos? Este, hay elementos de personalidad, hay elementos de, de regulación anímica, hay, como decía la maestra Cindy, este, dificultades en la planificación, en la autorregulación de las actividades. Pero hay algunas teorías interesantes, biológicas, que dicen que es una forma de regular el estado de ánimo presente. En otras palabras, el mecanismo de la procrastinación tiene que ver con la rápida recompensa. ¿sí? entonces. Este, hay un estímulo, este, ahí en el, en el sistema límbico hay un estímulo, este, en el centro de la recompensa, donde la persona para encontrar cierto grado de, de, de, de bienestar actual, lo que hace justamente es procrastinar. ¿Por qué, digamos? Porque aparecen estas conductas compensatorias. Entonces, claro. este, hay hasta elementos biológicos que están este, influyendo en este tipo de conducta. Y justamente una de las cosas que, que leía... Este, en la Mayo Clinic este, cuando hablaban de cómo, cómo hacer para romper este circuito en el, en, de, de lo que tiene que ver con el centro de recompensa es justamente buscar actividades que nos den también placer y que tengan que ver con estos aspectos biológicos y uno de los, de los aspectos que sí podemos manejar es justamente la actividad física ¿no? el, el poder este, meternos con la actividad física para, para generar Cierto, a través de las endorfinas, de las encefalinas, este, un grado de bienestar con algo, digamos, este que no sea la procrastinación. Sí. Este, y de esa manera el ejercitar físicamente, el, a través de la actividad de la caminata, este, el trote, etc., este, ayuda justamente a salir de ese circuito este, biológico que también entrampa este, a la persona que está procrastinando. ¿Será sí. que podemos... Eh visualizar también al proceso de salvación y dejarlo para el final. Nosotros, nuestra visión espiritual, estamos procrastinando espiritualmente constantemente, o, o si podemos ponerlo en el, en el plano. Definitivamente, yo, yo he conversado muchas veces con, con personas este, y bueno, como psicólogo uno pregunta... Este, por, por los aspectos que son más caros, más profundos, este, más estimados este, y, y mucho tiene que ver con, con la trascendencia, con los propósitos claro. de la vida. Y muchas veces me he encontrado con diferentes personas que no tienen que ver necesariamente con la edad. Sí, por ahí a lo mejor los jóvenes, este, por ahí personas más grandes, este, pero, pero me he encontrado con una respuesta que es bastante usual, ¿no? Este, mañana, en otro momento este, después. en otro momento, después este, cuando este, ahora es el momento para otras cosas este, ahora me claro. puedo equivocar ahora, ahora puedo, puedo este, tolerar mis errores ahora tengo que disfrutar mis errores, lo he escuchado también de esa manera este, yo sé que me estoy equivocando yo sé que estoy, estoy haciendo mal pero quiero disfrutar esto el día de mañana este, este, inclusive eh, Personas que conocen a Dios, ¿no? El día de mañana este, vamos a estar dispuestos, con el corazón, este, dispuestos para poder escucharme la voz de Dios otra vez, este. Lo, lo, es, es bastante frecuente este tipo de razonamiento desde lo, desde lo espiritual. Y, y, y tiene que ver esto con la trascendencia, ¿no? Este, tiene que ver esto también con, con los propósitos de la vida. Y nosotros estamos hablando acá fundamentalmente con jóvenes este, que están en su formación profesional, este, en, en, en su germen este, de, de, la, de su identidad profesional, están justamente diseñando los propósitos de la vida, diseñando este, aquello que los va a trascender a ellos como profesionales, que dejarán algún legado en algún momento, este, quieran o no lo dejarán, dejarán un imprent, eh, una impronta de alguna forma en algún momento. Entonces, este, esto de procrastinar aquellas cosas que son tan importantes y caras, este, sí. como, como los aspectos espirituales, este, pueden ser negativos, porque si uno deja lo espiritual de lado, está, digamos, haciendo las cosas de manera incompleta, ¿no? Este, sí. o, o, no las estás, o no las estás pensando este, de una manera mucho más completa. Es que somos seres integrales, ¿no? O sea, fuimos creados con todas estas esferas eh, que en conjunto. Hablamos de salud. Entonces, si una deja de funcionar, si una a lo mejor eh, deja de, de, de estar eh, potencialmente funcionando, entonces pierde, es como si un, una, un carro estuviera con una llanta ponchada, podrá avanzar, pero a qué costo, no? sí. a lo mejor tendrá otras Se repercusiones. Otras cosas. Claro, sí. Sí. entonces todo tiene que ver. Con, con cómo, cómo organizamos nuestras prioridades Y este, la espiritual es una prioridad Y yo, yo, yo les digo a los muchachos este, ¿Este día ya oraste? No cuenta lo de la, orar por los alimentos estudiaste tu lección hoy? ¿no? no, es que yo lo hago en la noche Pero contéstame ¿Realmente lo vas a hacer en la noche? Y la respuesta es no Es jueves ¿Estudiaste ya tu lección en algún momento? ¿Tuviste algún momento esta semana de acercarte tú solo en un momento de devoción a Dios? No. ¿Cuándo lo vas a hacer? Yo recuerdo mucho a mi papá. Este, un día llegué hacia la casa y lo encontré muy tranquilo pensando y me dijo, hijo, acompáñame. Y sí, ¿a dónde? Pensé que me iba a decir, te voy a invitar a cenar o algo así. dice, quiero hablarle al vecino de Dios y tendría que ser ahora. <risa> <risa> Y ya salí atrás de él y nos fuimos a hablar con el vecino. Es el momento que él decidió y lo hizo. Yo, más... lo, yo lo hubiese pensado. Claro. <risa> Ay, yo procrastinando misioneramente. Tiene mucho que ver con la connotación del tiempo, ¿no? Sí. O sea, cómo vivo mi, mi día a día. Este, pensando en que voy a estar el tiempo que, que yo considere. Este, y esto es lo que nos ha enseñado también la pandemia, esto que hemos vivido, ¿no? Que nuestras vidas cambien en algún momento y, y, y que pueden surgir muchas cosas. Que, y que pueden terminar en cualquier momento. Sí, y si postergamos cualquier detalle, lo, lo más importante, pero también los detalles, entonces a veces eh, el resultado nos podría dejar con un mal sabor de boca. Es negativo. Sí. Es, es, es interesante esto eh, que, que se planteaba, ¿no? me acuerdo hace, hace un tiempo atrás, conversaba con, con este una persona este, muy apreciada por mí y, y recuerdo que le este, haciendo una reflexión sobre la vida cuando él era joven, este, decía, yo a veces llegaba borracho a mi casa, este, mi mamá ni, ni me escuchaba que, que yo llegaba borracho, este, pero dice, nunca dejé de orar porque aprendí de niño, este, y, y, y yo estoy seguro que, a pesar de, de lo que hacía mal, este, antes de dormir este, yo le dedicaba mis pensamientos a Dios. Este, y no me sentía bien por lo que hacía, hasta que un día dejé justamente de tomar, nunca dejé de orar. Y siempre seguí orando. Esto habla mucho de las prácticas este, de religiosas, de la espiritualidad, que son muy importantes. Este, y, y yo pensaba en, en esto de la procrastinación espiritual que a veces este, sucede. ¿no? Eh, qué importante entender que la espiritualidad es una relación. Claro. Es una relación con, con, con nuestro Padre Celestial. ¿no? Y debe ser continua. Y debe ser una relación continua. Inclusive en aquellos momentos donde la persona a lo mejor sabe que de repente no se está haciendo bien a sí mismo. Este, y por la gratificación nada más del momento, se está haciendo mal. Eh, ¿Se puede hacer un test para saber si estamos procrastinando? ¿Existen? Sí, sí existen. De muchas. hecho varios, sí, hay muchos. Ah, muy bien. <risa> sí, ¿Y sí. pueden ir a hacerlos a, a, al centro de... Sí, pueden evaluación? acercarse a hacer una evaluación de, precisamente, de inclusive cómo me veo a mí, a mí mismo, la autoestima, y también qué puedo hacer, ¿no? O sea, qué, qué aspecto está fallando que necesito empezar a resolver. Muchas veces se trata de hacer conciencia, ¿no? Aunque lo sabemos y a veces postergamos la ayuda, también se trata de tenernos a, a pensar en que es necesario hacer algo. ¿no? O sea, y cómo hacerlo es también muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eh, es, eh, es, eh, la psicometría nos da cierto factor, una tendencia, ¿ah? pero este, muchas veces el platicar, el, el hacerlo consciente, o inclusive este, visualizarse, no solamente eh, me ayudaría más que tener unos resultados de un número, que claro. probablemente sí. me van a hacer saber, si sí, tienes un problema, pero en qué medida, ¿no? O sea, y cómo puedo resolverlo, sobre todo. Sí, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Cuáles serían los eh, tips, los eh, consejos que nosotros le daríamos de forma práctica a nuestros estudiantes eh, que, que ahora de pronto han descubierto que están procrastinando en algunas facetas de su vida? Eh. Bueno, ¿comenzaría yo? Sí, claro, claro. Adelante. Este, yo solamente quisiera decirle una cosa al joven que está escuchando esto. Eh, no está mal dejar eh, para después algunas actividades que puedas encontrar tediosas o difíciles. Inclusive es normal, es, es recomendable tomarte un, un break, un descanso para retomar las energías. Pero si tú sabes que estás procrastinando y te has dado cuenta que estás procrastinando, detente. Nunca es tarde para que intentes hacer algo. Y en la medida que vayas progresando con pequeñas cosas, es más fácil que vayas sintiendo esa, esa capacidad de logro. Si vamos eh, aflorando el, el, el, el sentir que algo nos está saliendo bien, y entonces vamos trabajando en la motivación intrínseca, en esto que a mí me, me hace bien porque yo lo creo, es más fácil que consiga ciertas cosas. ¿Y, y, y qué puedo hacer? Bueno, yo les recomendaría eh, dividir las tareas este, en pequeñas y que sean fáciles, tomarse descansos y proponerse metas con fechas límites. De esta manera sabré si lo estoy alcanzando o no. Y entonces, si no, necesito ayuda. A lo mejor un amigo, un compañero que lo hace bien, un maestro, un tutor o inclusive algún profesional que me pueda orientar en qué aspecto, eh, probablemente no se trata solamente de cuestión de organización, sino de un problema a nivel cognitivo o inclusive un problema a nivel emocional, que es lo que ya hemos hablado. Sí. Este, me sumo a lo que acaba de decir la maestra Cindy. Este, una, una de las técnicas este, interesantes aparte de fraccionar las, las metas y, y, de, y de hacer metas mínimas o sea que este, siempre es bueno el tener manejar una agenda y seguirla y hacer un buen horario y seguir exacto trata de exacto y, y establecerlo aunque sea si es una meta muy grande tratar de reducirlas como en etapas no eso, eso es muy importante como decir bueno esto es lo mínimo que voy a hacer en el día de hoy o mañana etcétera pero también es importante el tema de la temporalidad. Siempre hay, hay un adagio chino que se lo adjudican a Confucio que dice hasta el, hasta el largo camino siempre se inicia con un primer paso. Y entonces a veces el tener claro cuál es ese primer paso de lo que yo quiero hacer. Este, porque a veces uno no tiene claridad... Este, de, de lo que se puede hacer y, y ahí lo planteaba la maestra Cindy no por ahí hablar con los compañeros con el docente, preguntar bueno, ¿este trabajo por dónde va? que no lo entiendo bien esto de la investigación ¿cómo? es decir, tener bien claro el primer paso es que a algunos les puede dar pena ¿verdad? también de pronto sí Hacer, sí. es dar ese paso y hacer sí. esa primera pregunta. Sí. sí. Para no sentirse así como que. Sí, yo siempre bueno. pregunto, ¿no? Sí, o, o, sí puede haber. Siempre pena, estás pero, tan desubicado. Claro, pero en definitiva es una lucha con uno mismo. Este, y, y lo otro interesante de esto es que, aunque sea uno, se tiene que proponer iniciar ese primer paso por unos minutos es a veces es un poco tratar de burlar el destino, no es como que siempre, parece como que estoy predestinado a no hacerlo. ¿no? Eh, entonces, el, el, el empezar a poner la cabeza y concentrarse, porque esto eh, lo, lo decía muy bien la maestra Cindy, no hay que, hay que trabajar sobre la prosexia, la, la capacidad de atención de la persona, porque puede haber inclusive cuestiones patológicas, este, puede, pueden existir. entonces si hay un, una cuestión de atención aunque sea unos minutos porque a veces eso ya lleva a que haya un poquito más de motivación a seguir ¿no? y, y lo importante es decir que tengo este propósito porque cuando yo lo digo me comprometo si se lo digo a un docente, se lo digo a un compañero se lo cuento a alguien entonces implica que ya hay un compromiso de que yo estoy por hacer esto, este, no lo voy a dejar para mañana es, es, es, es como hay un, hay un compromiso que yo hago ¿no? Entonces. Hay, son ciertos tips que uno puede tener digamos, en cuenta para poder justamente romper este mecanismo tan Y interesante? si tienes ese problema porque te da pena que no, no das ese paso de hacerlo, entonces pues no lo hagas solo. Busca ayuda. <risa> Busca claro. ayuda. Eso es un indicador. Claro. Busca ayuda. Claro. ¿Habrá alguien que pueda de pronto ayudarte y, y, y hacer, dar ese primer paso? Inclusive hasta puede ser una necesidad profesional, por eso digo, todo depende de lo que estemos hablando, si hay una cuestión anímica, si hay una cuestión de estrés que no estoy pudiendo manejar, es ¿eh? una cuestión de, de estrés generalizado, si hay un problema de un ADH, que tengo problemas de déficit atencional, es decir, todo eso pueden ser también elementos que colaboren para que aparezca este mecanismo, o al revés, este mecanismo de la procrastinación puede en realidad perjudicar más la salud que a lo mejor ya está deteriorada. Eso quiere decir que puede llevarnos a una problemática de salud. Así es. De pronto veo alumnos que tienen gastritis, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad? O hasta generan un poco de ansiedad. Claro. Este, este tema es muy, muy amplio y debería poder hablarse un poquito más acerca de este. Profundizar un poco más, ¿verdad? No nada más dejarlo como un aspecto exótico, ¿verdad? De la educación. Sí, no No es tan importante. Ya cuando los muchachos de pronto este, agarran la onda... ¿verdad?, como se dice coloquialmente, entonces ya ellos eh, toman su, su camino, entonces ya no hay problema, pero no es así, yo he visto a todos los niveles, incluyendo maestros, ¿verdad?, que, sí. que podemos eventualmente en algún momento caer en esta, en esta problemática, okay. así que bueno, eso es algo que está ahí para que podamos seguir platicando en algún otro momento, yo creo que deberíamos poder, si usted eh, siente que necesita ayuda, acérquese al, al centro al, a, con la psicóloga del Centro de Orientación y Asesoría Estudiantil y ahí lo pueden orientar en torno a esta problemática y entonces no tenemos pretexto de poder salir adelante de esta, de esta problemática, ¿verdad que sí? Bueno, pues les agradecemos mucho al doctor Moroni y a la doctora y, al, y a la maestra. <risa> ya está bien. Todavía me faltan unos años. Este, Cindy Álvarez por, por eh, su apoyo a este programa, que yo creo que va a ser benéfico para nuestros estudiantes, verdad, que puedan en algún momento también este pues salir adelante en esta problemática. Muchas gracias, esperamos que sea para bien este programa.